Hola, les tenemos una gran noticia. Nos vamos a la India. ¿Nos las fechas y ahí vamos poniendo las ciudades, hacemos el borrador, vamos moviendo, quitando, poniendo y ya para tener la versión final. Uh -huh. eh, salimos el martes, de ahí hacemos un vuelo México-Houston, houston Frankfurt Frankfurt-Delhi. Eh, eh, ahí nos estamos quedando en un hotel, el Hotel Iris que está cerca del aeropuerto y ya mandamos un correo para confirmar que fueran este a recogernos hay un que te va a um, que te pasa a recoger aquí un tip es de que esté en el hotel en el que ustedes vayan a llegar muchas veces tienen ese servicio de shurun que van a recogerlos el, el aeropuerto entonces para que ahí no gasten en taxi hay algunos que no tienen pero más vale este preguntar después este al otro día nos vamos a bueno, vamos a estar en nueva delhi cambiamos de hotel un hotel en la vieja vieja Delhi eh, Para conocer pues más el centro este Un poco esas calles que hemos visto llenas de, de comercios, de gente este, Más como la vida de, de la ciudad antigua Ajá, Vamos a estar dos días en Delhi Después nos vamos a, a Udaipur. Udaipur Es que me confundo porque hay Jaipur e Udaipur Entonces vamos a Udaipur en avión en un vuelo para que fuera más más rápido por los días que tenemos eh, después nos vamos a de Udaipur, vamos a estar tres, tres días de ahí nos vamos a Jaipur eh, vamos a estar ahí también un par de días, vamos a Agra Agra, este, donde está el Taj Mahal y finalmente cerramos con Varanasi Varanasi que es una bueno, tiene el río Janges, que es sagrado y bueno, es como más eh, religioso y todo, no. Entonces vamos a estar ahí y regresamos a, a Delhi y de nuevo bueno tomamos el, en este nuestro vuelo de regreso de Nueva Delhi para México. Se los platiqué muy muy rápido, pero les vamos a poner la en la descripción del video en YouTube les vamos a dejar eh, el itinerario que tenemos, también los costos nos han estado preguntando. Eh, acerca de costos, ahorita el que tengo más este en la fresco es el del avión Todo el vuelo nos costó redondo mil dólares Y este lo compramos aproximadamente hace como tres meses Dos o tres meses, entonces eh, la verdad es de que creemos que fue un buen precio Volamos en este, United. United y después en Lufthansa uh -huh. Entonces, bueno, con esas dos aerolíneas. Sí, el, el vuelo lo compramos directo en United, aunque unas una partes de los vuelos de la de Frankfurt, Delhi, es operado por Lufthansa. Pero lo, el vuelo se compró todo, todo, todo fue por United. Uh -huh. eh, bueno. Nos ah, va a tocar, hablando ya de aeropuertos aviones rápido, nos va a tocar subirnos al Airbus 380, al nuevo Dreamliner y por ahí un par de aviones este chiquitos. Y en Delhi vamos a conocer dos o tres aerolíneas eh, de Lufthansa. allá de, de India. Sí sí es importante bueno mencionar que bueno tenemos varios seguidores este amantes de, de los aviones de los aeropuertos y tendremos este también videos de, de todos esos nuevos aviones en los que nos estaremos subiendo y esas aerolíneas que son pues, locales este de, de pensar que vamos Si estás viendo este video en Youtube Este eh, Estos videos van a, tenemos ya una programación Vamos a ir, se editan se, Tienen un proceso más extenso Y estos videos van a tardar un poco Estar en Youtube eh, Lo que vamos a estar transmitiendo es en nuestro Facebook En nuestro Twitter y ahora Periscope Vamos a estar haciendo en vivo Entonces digamos que la transmisión En vivo o, o, el, o el día a día En vivo de, de este viaje Lo vamos a hacer en Facebook, Twitter y Periscope ya en YouTube estarán, no sé, algunas semanas después, estarán apareciendo los videos. Sí, y también este les quiero decir que, bueno, nos vamos desde... Vamos a estar en, en lo que comenta Mau, este, subiendo fotos también a Instagram, a Facebook, desde el 27 de octubre hasta el 10 de noviembre. Es lo que dura el viaje. Ya regresando, ya haremos clips como muy específicos este, de, de ciertas cosas, pero ya será después cuando, cuando empecemos a trabajarlos. Bueno, también rápidamente les quería dar como tip, bueno, eh, enseñar un poco lo que nos vamos a llevar. Apolo que se está este, durmiendo arriba de la, de la guía de Lonely Planet, la compramos, la verdad es de que costó pues, algo cara, casi 500 pesos, y no, se, no la recomiendo, bueno, a mi punto de vista comprarla, porque es, una, es un costo alto, y ya todo está en internet. Uh -huh. Y nos apoyamos mucho de TripAdvisor, porque sí. ahí vienen muchos este, en, en este comentarios viaje, de los usuarios. En, en, en este viaje básicamente estamos basándonos mucho en TripAdvisor, que son los lugares más recomendados. Los hoteles los estamos haciendo a través de Booking.com, encontramos muy buenas tarifas y la verdad tiene unas herramientas, su página muy buenas. Eh, la cuestión de mapas y, y todo esto lo estamos haciendo directamente con Google, ya te da también este los trenes, te da ya horarios de aviones, de trenes, incluso a través de, de mismo Google Maps encontramos algunos vuelos que nos hacían falta, eh, todo ya lo estamos haciendo directamente en redes, y como comenta Maris, ya estas guías, ya no no, no digo que sean obsoletas, o sea, no de ninguna manera, pero, sí pero es pero pero muy están... complicado también cargarlas, uh -huh. sí pesa bastante, entonces si ¿sí ven... O sea, ya creo que la guía sí nos sirvió en un inicio Y también pudimos ver algunos mapas, la información básica Pero ya lo más actualizado pues está en internet Y por último les Ah, rapidísimo, todavía Esta es para el cuello Como es un vuelo muy largo La verdad es que no pensaba llevármelo Pero yo creo que sí me lo voy a llevar Porque los tan largos, pues ya lo puedes ocupar para la, como almohada, como lo que quieras por lo bueno, que se está acostado en mi carterita siempre llevo esta carterita porque la ubico perfectamente con todos mis documentos ahí llevo a veces este bueno, casi siempre llevo mi pasaporte eh, los, las tarjetas de crédito información importante, que aquí ando cargando y les queremos enseñar la maleta en esta ocasión cada vez vamos de más a menos. No te que la maleta todavía es más chiquita. Es una carrión. Y esta carrión es la que estaremos llevando en el viaje. La ventaja de esta maleta es de que tiene rueditas, pero también es backpack. Entonces es la única que nos vamos a llevar. Esta misma maleta es de la marca Toto, comercial. Este, tiene para que te la cuelgues. Y esta misma maleta tiene una chiquita una mochilita que viene integrada y que puedes este, separar para cargarla este, aparte, la verdad que nos pareció muy práctica, entonces eh, esa es la maleta que nos vamos a estar llevando y pues ahí tiene que caber todo, uh -huh. bueno ya nos vamos, eh, estén al pendiente eh, y eh, nos vemos, eh, vamos a estar ya transmitiendo desde la India, a lo mejor haremos un clip rápido mañana de la maleta lo que nos vamos a llevar eh, pero este, ya prácticamente estamos listos para allá. y no olviden periscope para estar siguiendo todas las transmisiones en vivo periscope twitter y facebook la diferencia de horarios son 13 horas allá son 13 horas adelante entonces nuestras transmisiones van a estar con unos horarios un poco extraños bueno, adiós